Ayuda, mis seguidores me metieron en este torneo porque creen que soy chipulín. Muchos están, muchos están quejando y que Shadone, güey, pero no saben que estoy aquí, loco. ¿sabes lo bueno, güey, que se pone No mames. me dejan a mí del lado que no saben que yo soy el chadone killer, güey, hambre. ¿Vas a ganar? Wey, ¿Vas a ganar al Es un se van a aumentar, Silver. <risa> est est est est est ¿est ¿Estás consciente que si pierdes <risa> un pendejo, wey, <risa> es un pendejo, <risa> güey? Porque es que no sé un serving. puro video del Brianator se pone bien tracker. Se pone bien tracker. Viene motivadísimo, eh. Demasiado. Suerte, suerte tiramos sí, el güey, y lo agarramos, güey? <risa> ¿O ocupan <risa> la feria? <¿Qué>, <risa> eh, bueno. hay alguien que no tiene skin. Ya hay ya alguien que chivos. no tiene skin. ¿Tiene, tiene de ah, es el el producto. Ajá, exacto. exacto, exacto. Ah, El ah, o shadow se la come, Mira, exacto. El se la come, Yo ya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no yo. mames, no, no porque me caí varias veces ahí donde mismo. Pero ponte las gafas, gángster, las del BR, güey. Por eso estás perdiendo. Ah, no mames. Ya decía yo, güey, pero algo me fallaba. Estoy seguro de que debe haber algún juego relacionado ah, con, con eso. No pasa nada, patrón. No puede. Gracias, gracias, gracias. No, no se puede, se puede. Qué bonito se ven todos. Ah, ¿y aquí está el dev. Sí, a la bestia, mira granísimo. eso. Quítense a la verga, quítense a la verga. No sé quién. es el a a ver. Oh, aquí está ren dónde si, está no, aquí no, está aldo a ver a, me ver, me a, ve. Ve. a ver a ver, a ver mete, mete, mete. Espéreme, son cinco espéreme. partidas cinco partidas aquí está aldo aquí está aldo güey, a ver a ver aldo no hagas el problema no no, no no no no no no no no no no hay huevo, no hay huevo, no hay <risa> Uy, no no no no está no no no no no no ¡Hay un gato! ¡Oye, está bueno, eh! ¡Está bueno! ¡Uy, morir! uy! ¡Uy, ¡Uy! Dos uy! Tírate, joder, <risa> con quién están peleando! <risa> ¡Qué mamada! ¡Uy, uy, la bestia! ¡Matí me ¿Es puntos o no? No, no! Sí, hasta el final, güey! hasta el final. ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! Cinco, cuatro, ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Tres, ¡Uno! ¡Lo tienes! A... ¡Buena! ¡Qué ha hecho no ¡Saldo! No no no no <ríe> te esto no es Aldo, eh! Está jugando no es por mí, Europa, güey, güey es no mames, saldo, no no a la vez, a, a ver, a ver. ver. Exanillo, Eh, O sea, no, sí puedes saltar, pero no te recomiendo estar de la mitad para atrás. Quédate de la mitad para adelante. Amálelo, te lo juro que nunca le juro. No puedes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Aw! no. Sí, avanza, avanza. No brinques no brinques, no brinques, Avanza, avanza. Solo avanza, solo avanza. Avanza recto, avanza recto, avanza recto. Nadie ha caído, nadie ha caído. Uy. Y no, no, no, no se quedó muy atrás. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién creen? Ay, siento que no Shadon... Soy... Oh, caray. ¿Eh? ¿Ambos? No mames. Ah, sí. ¿Sí? No, no, se tenía en como empate. Se compartía. No, pero sí se, no, se, cayó. se cayó. A mí también me salió que Shadon... ¿Sí? ¿Shadon se cayó? Ah, no, no sé. Shaker, shaker, güey. No puede ser, güey. Frenesí el básico. Ok, a ver cómo me va, güey. No está Shadon, no está Shadon. No está aquí, no está aquí. ¿Qué Todos a los brincolines, a ¿Sí? los brincolines. Es que veo tanto rojo que no sé ni dónde estoy. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ok, ok, ok, ok, okay, okay, okay, okay. Me Por comprar. Me voy por la safe. cabrón, ma pinche madre, es que me quedo. Cuidado, ¡Ay! Pero, o sea. Ay, pensaba que me había caído y me quedaba. abajo. Ok, todavía se puede, todavía se puede. Oh, no, madre, se murió no, Bestia, <risa> casi me caigo, güey. Okay, okay. ¿Quién ¿Ya llegó? Vamos, crotir, crotir. No, no manches, no manches, no oh, manches. No, no, no. no huevo! No. ¡Oh! Con permiso, Ah, es que es extremo, que ente Ajá, ¿te clasifican, Ajá, todo, ¿no? Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Ah, sí, clasifican todo, pero todos los. Que... ¡Ay, que... ¡Ay, no mames, no mames. ¡Ahí de nuevo. Güey, yo me fui de lado ahí, güey. No. Güey, ahí la tenía, güey. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí ahorita? No, ¿cómo es que no se lo Está muy raro Mirá, me casi, media, mira, me se que me queda Dios me mío, Dios mío. Oh, claro, no ah, risa a saldó? el a ver el el pendejo, para todos así, güey. <risas> uh, Eso sí es extrema. No no no, creo, no. no, no, no, no. No, no, no, levántate, levántate, levántate, levántate. Ay. Ay. se güey. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. <risas> este <risa> casi me caigo, güey. Oye. Oh, yeah. <rés> <susurra> ¡Uy, levántate! ¡Mía caliza! es uh, <risa> <risa> <Pecia, wey. risa> <risa> <risa> Va, llegó, ya llegó ¿Sí, ¿sí, Silver ya? también. ¿No? <ríe> no, meter, ¡No, cuando te agarré! que ¡Te hizo chiquito! Me estaba casi cuando, la nada no, Me agarró antes, el cabrón. ¡Shadum, <ríe> no. me diste más suerte! Vamos a hacer como las vecindades, güey. vamos a agarrar un cast encuerado, pues, ponte ver, <ríe> a dejar, La bestia. mi amenaza, <risa> güey. Le quería bajar el… La moral, le quería bajar la moral. <risa> ¡Oh, este! ¿Experiencia? Es aquí abajito, ¿no? Sí, Ay, sí, sí, sí. Tienes que estar en la zona dorada. Güey, well, pro tip. Aquí yo me es un pro tip, loco, ¿eh? Ah, cállate, cállate, gente que se mueren esos vatos, porque que salen a la verga. No manches. No. Rayos, rayos, rayos. Debe haberme ido para atrás. Uy, madre. No, ya no pasé. No, no, no, no, no, no, no. Si pasa, si pasan, chicos. Pase. Nice, oh, bestia. No y sí, estuvo cerca el dedo, estuvo cerca. ¿Qué dice? Vamos juntos apoyar y, y qué dice es el truco vamos a llevar. Como es que cayó, no, no igual a estos chapos ¿Qué están haciendo? Están echando porra. Nadie nos dio su pro tip. Ya me quedé 1%. Ya sé, no nos dio el pro tip. Sí. el pro Nosotros nos levantamos 50 horas de videos en YouTube del vato los españoles y ustedes no. ¿Por qué deberíamos de dar? Mientras ustedes están divirtiéndose en antros nosotros aquí valiendo verga. ¡Qué diablo, culero! ¡Aldo, tú agarras y nos quedamos aquí o qué? ¡Y ya buena, ¡Y ya es! ¡Buenas! Sí. Nice. ¡Buenas! Buena. Silver, no me sé tuvieron la la chichi derecha, güey. Sobate a la izquierda! sobate a la izquierda! ¡Rápido! Sobate <risa> <risa> <risa> <risa> a la izquierda! ¡Sómate <risa> <desde> a la derecha! <risa> <risa> ¡No te agarras, Aldo! <risa> ¡No te agarras! ¡Aldo! ¡No ¡Ah, madre! <risa> okay. ¿Qué ¡Nervios! ¡Qué nervios! No, si uy el que estoy qué Ya güey, la última. Seis que Se treparon. Los ah, los seis que se treparon, ¿no? Sí. Esa es mía, bro, yo la siento. Yo la siento. Ah, y está final, toma. ¡Mito, mito qué. Mataoki lo, nataoki pon Mataoki, güey, te lo juro, güey. Mito, ¡Mita, Verga, huevo, por Yo yo por el equipo. dónde está, dónde está? Yo lo veo. No está, güey. ¿Sí, si no lo viendo? veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, cuál es, sé cuál es. ¿Cuál es? Acá, acá, acá, acá, lo tengo, acá lo tengo, está en el centro, está en el centro. Lo estoy agarrando. Lo oh, <risa> estoy agarrando. Es el reno, es el reno. Eh, no, es el reno, <risa> no, ok, ok, ok. No lo veo, eh, no lo veo todavía. No, no, no, yo ando viendo el Silver. Silver, ay, qué susto, dije, se le cayó o algo. <risa> <risa> Lo <Loco, chos. risa> Ya fueron dos, no! no, que a por ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por Tengo ¡No! saltaste? Tengo ¡No! mental, ¡No! ¡Gale! ¡Loco! ¡Gale! ¡Su puta madre! ¡No mames! Bueno, eh, equipo, equipo loco, hombre. A la bestia, güey. Estaba ahí nervioso, güey, qué pedo. ¡No mames! ¡No mames! Es mi torneo, güey, tenía que ganar en algún momento. Tuve fe. Tuve un chingo de fe, güey. ¿Y que no pasaba la primera ronda? Sí, no pasaba ni de la primera ronda, te lo juro, te lo juro. Go, Llegó ya ja, ja, ba, ya ba, ba,